Os echamos muchísimo de menos. Hasta que podamos encontrarnos en Celeo, os mandamos seis consejos. Consejo número uno: Para mantener ágil los músculos de tu cara y de tu boca, sonríe siempre que tus papás te miren y como mínimo da 5 besos seguidos, tres veces al día. Aprovechad estos días para cocinar con vuestros padres. Y recordad, masticar por los dos lados, con la lengua en posición y con la boca cerrada. Nos vemos pronto, chicos. Consejo número 3. En estos días no te olvides de leer. Acuérdate de leer al menos todos los días un ratito con papá, con mamá, con tu hermano, con tu hermana... Elige el libro que más te guste y un momento en el que te apetezca muchísimo. Yo voy a leerte un trocito de este libro que me encanta. El cuaderno espera ser un libro y el libro espera ser leído. No os olvidéis de leer. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Consejo número 4. Para mantener una voz sana y con buen timbre, canta todas las tardes con tus vecinos. Pero cuidado, no grites demasiado. Consejo número 5. Para mantener una adecuada articulación, llama por teléfono a tus abuelos una vez al día. Cuéntales despacito todo lo que has hecho y presta mucha atención a lo que ellos te cuenten a ti. Consejo número 6. Para mantener una grafía bonita, escribe despacio la lista de la compra de toda la semana. Pero recuerda, coge el lápiz sin apretar y mantén la espalda recta. Patatas. Continuamos online. ¿Misma calidad? Misma ilusión. Banco. Uh -huh, banco. Venga, ¿cuál es la correcta? Carla, primera, segunda o tercera. Primera. Muy bien.